Mirad, ¿conocéis los quesos estos que son con agujeros? Como el Gruyère, el Edam, el Mazdam... Pues así es La Rioja por dentro, está lleno de cuevas. Nos encontramos en una de las grandes regiones de vino a nivel mundial. En muchos de los mejores restaurantes de todo el mundo se pagan cientos de euros por vinos que se producen en este entorno. Pero durante muchos siglos, beber vino era una cuestión de simple supervivencia. El agua no siempre era potable y podía transmitir enfermedades que podían llegar a causar la muerte. Por lo que usaban bebidas alcohólicas como el vino o la cerveza que mataba los parásitos y bacterias. Casi todas las casas tienen en su sótano sus propias bodegas que aquí les llaman calados. Hasta tal punto que gran parte de Rioja es como un queso de Gruyère lleno de agujero. En este viaje vamos a visitar algunas de las cuevas donde se producían estos primeros vinos para ir avanzando en el tiempo hasta llegar a las grandes bodegas que se construyen hoy en día por algunos de los mejores arquitectos del mundo como Frank Geary. Y como en Rioja no todos son bodegas visitaremos algunos pueblos medievales en los que por supuesto el vino es parte esencial de la cultura. Bienvenidos a Rioja. Estamos en Rodezno, que es uno de los 94 típicos barrios de bodegas que hay en La Rioja. Un barrio de bodegas es se busca cerca de un pueblo, una pequeña montaña, una pequeña colina, que se excava completamente como si fuera una aldea hobby o un hormiguero, con túneles uno encima de otro, donde las familias guardaban antiguamente y conservaban su vino. Esto se llama chimenea otufera tufera. Es el lugar por donde eh, el carbónico de la fermentación de la uva sale, porque es un gas venenoso. Y si no, si tú te quedas encerrado ahí dentro con, durante la fermentación, puedes morir. Mirad, nos hemos encontrado a Fermín, un hombre que tiene una, un calado aquí, y nos va a enseñar cómo es por dentro. ¿Ustedes a qué venían aquí? ¿Con los amigos a tomar algo? De cuando en cuando, claro. Pero esto se estaba para hacer el vino, y donde reposaba aquí el vino. Eso es lo que era estas bodegas. Pero siguen utilizando la bodega, ¿no? Ya este año sí, sí, que sí. Pero que son pocos los labradores que hacen esto. Uh -huh. Poco, porque lo venden el agua, se vende. Lo que tiene que le sobra cupo de uva y aprovechan para hacerlo. En vez de tirar lo que alta se ha tirado por ahí, pues aprovechan y se hace vino. ¿Puedes levantar la capa de aquí? Sí, sí como que no. Pues que el vino. De hecho, desde aquí se ha movido el tamaño. Esta foto es una foto única, porque lo, tenemos una prensa del siglo XVI, que sí que existe en museos, nunca se ha visto una prensa con uva, real, ¿no? porque cuando estas prensa se usaba no había fotografías y cuando ya había fotografías las no, no se han usado, y como se pensaba básicamente, Ponemos aquí la uva y mediante, dando vueltas a estos tornillos, conseguimos que la viga vaya bajando y vaya sujando la uva. muy despacito, solamente con eso ya le hemos dado dentro de un rato, otro poco, y conseguimos el escurrido. El vino se guarda en cubar de madera porque no hay otras cosas, no hay básculas para pesar. La cántara es la medida de vino, el embudo de llenar los pellejos, el vino se transporta en pieles de cabra en pellejos, te llenan los pellejos aquí en la bodega, se llevan a la ciudad y en la ciudad te en un jarrito de bar, Eso es el mundo del vino. La botella no existe, puede existir botella pero no como concepto de negocio, el vino se vende en pellejos que no está buscando exquisite, está buscando que esté bueno, porque aunque el vino no sea muy bueno, muy bueno, es un alimento necesario para la vida, que no se corrompe, que no se estropea como el agua, y aquí lo que intentamos a la gente es un poco transmitir esa cultura de lo que fue el vino y cómo funcionaba el vino, hasta que pide la época moderna, que ya hay un cambio de goma. El siglo XIX marcó un punto de inflexión en la historia del vino de Rioja. Los franceses, huyendo de la filoxera que había arrasado sus viñedos, acudieron a la Rioja buscando un vino similar. Eso dio lugar a la formación de grandes bodegas aristocráticas y un ejemplo es el barrio de la estación donde nos encontramos, que es el lugar con mayor concentración de bodegas centenarias de todo el mundo. En este momento, en finales del siglo XIX, es cuando un poco se va formando todo ese mundo del vino como lo conocemos ahora. Antes se hacían vinos, pero no igual. Y es sobre todo por el barrio de la estación, por la estación de tren que tenemos eh, aquí en Aro. Este edificio es el que se funda en 1879 por dos hermanos, los hermanos Real de Asúa. Eh, siendo de Bilbao, se trasladan a Aro porque uno de ellos sufre asma. Ya sabéis que en esa época se le decía a la gente pues, que se fuera a una zona un poquito más seca, no tan en la costa. Elaboraban el vino en la parte de abajo y arriba vivían. Este tren que está conectado con Burdeos y que sigue conectado con Burdeos, iba y también volvía. Entonces, a la hora de volver, durante el, el siglo XX, lo que consiguió fue traernos toda esa industrialización, todas esas mejoras técnicas que no conocíamos aquí y venían sobre todo desde Europa. En 2013, como os decía antes, Imperial gana el premio a mejor vino del mundo según la revista Wine Spectator. Hacen una lista todos los años con los 100 mejores vinos y en este caso el mejor vino pues, era Imperial Gran Reserva de 2004. Pues La magia de Kunen está en visitar esta parte solo puedes verlas si vienes a verlas. Seguro que alguna vez habréis escuchado la expresión medir a ojo de buen cubero. Vamos a visitar al último cubero que queda en activo en España y vamos a ver si de verdad mide tan bien como dice el refrán. O sea, ser el último cubero que hay en España? En activo. ¿Y no en hay mayoría, nadie que, que está interesado en, en seguir? Cu, en cubría sí. En cubería es, es difícil. ¿eh? La cubería es lo grande, claro. El que hace los chinos ¿no? oh. Hemos hecho hasta de 65.000 litros yeah. de capacidad. Y todos los cuberos pues, fueron desapareciendo. Eh. Pero todas las bodegas hacen sus propios paneles. Pues claro. Yo... A ver, hay bodegas que tienen tonelería, pero hacer el procedimiento completo como lo hacemos nosotros no hay nadie. Oh, y que tengan cuberos en la propia bodega en el mundo. Claro. Toneleros sí que tienen. Hay muchas bodegas que tienen tonelero. Bueno. Eh, ¿La definición del ojo de, de Tiene varias, sí. ¿Por qué? Nadiaz era esto, que trabajaba el cubero. Esto era para unas, unos tinos, que no es lo mismo un tino que una cuba. Hay un tino y una cuba. Y entonces esto se hacía a ojo, ya ya lo ojo un cubero y sobre todo cuando había que armar la tina, el tino, pues había que coger la medida exacta para que encajaría tanto la base de abajo como la de arriba. Y claro, eso se hacía un poco a ojo, a ojo de buen cubero. Y, o sea, y esto es el tonalero, aunque no era cubero, el tonalero esto, el cantear, la duela, esta pequeña inclinación, esto también se hacía a ojo. La clarificación es el, el último proceso que hacemos para nuestros vinos tintos después de haber estado envejeciendo en barrica el vino tinto antes de embotellarlo lo trasvasamos a depósitos de unos 17 mil litros y aquí en bodegas muga pues seguimos apostando por un sistema tradicional las claras de huevo utilizamos dos o tres claras por cada 100 litros de vino tinto vamos separando en este artículo las yemas de las claras añadiremos un poquito de sal a las claras y un poquito de, del mismo vino se mezcla todo esto muy bien los vamos a introducir la, la mezcla de claras sobre la parte superior de los depósitos. Se abren los depósitos, las claras van dentro. Lo que van a hacer las claras es formar una especie de película que va decantando poquito a poco, gracias a la albúmina, a la proteína, las claras van arrastrando todo lo que encuentran a su paso hacia el fondo. El proceso previo al, al embotellado. La Guardia es un pueblo que se encuentra en Rioja pero en la parte alavesa que es muy interesante por varias razones. Está totalmente agujereado. En la parte alta hay dos elementos muy característicos. Su iglesia que tiene un pórtico que todavía mantiene los colores, que eso es una rareza a nivel mundial porque lo normal es que los colores se hayan ido perdiendo con el paso del tiempo. Y luego justo al lado está la torre. La torre es perfecta para subir arriba donde tienes vistas panorámicas del todo el entorno además de que se puede ver el pueblo y la configuración que tiene la Guardia. Por cierto, para entrar a ver el pórtico, no se puede simplemente llegar y entrar. Hay que pedir cita previa, hay que reservar. Entonces, os dejaremos en la descripción toda la información que necesitáis saber para visitarlo. Mirad, estas son las tuferas. Por aquí se ventila desde las bodegas. Porque lo curioso es que, en realidad, estamos caminando por estas calles y justo debajo son todo cuevas. Fijaros, una por aquí, otra por aquí. Avanzas un poco y la siguiente casa, por supuesto, tiene la suya. Este es el interior y la parte baja de la guardia. Esta es una bodega y estos son los respiraderos que veíamos desde la calle, que se llaman Tuferas. Por estas calles no pueden pasar coches. De hecho, no pasaban ni caballos en su día. Cuando venía la gente con caballos, se bajaban los caballos en la puerta y desde ahí ya entraban andando. Otra razón de que no puedan entrar coches es que también hay calles muy estrechas. O sea, Por aquí no podrían pasar coches. Hay algunas que sí que son más anchas, pero hay otras en las que es imposible. hay muchos arquitectos que están trabajando por la zona con las bodegas ya sea diseñando las propias bodegas o haciendo hoteles dentro de las fincas en este caso nosotros vamos a visitar tres que son de las más características e importantes y en este caso empezamos visitando Isios que está diseñado por el arquitecto español Calatrava El edificio que tenemos al fondo es el Hotel Marqués de Riscal. Es un edificio construido por Frank Gehry en titanio, igual que el Museo Guggenheim, pero la diferencia son los tres colores. El rosa quiere representar el vino de Rioja, el plateado la cápsula que rodea el corcho de Marqués de Riscal y el dorado la malla que envuelve las botellas Marqués de Riscal.